Saludos cordiales, Dios te bendiga y que la paz del Señor esté contigo. En esta oportunidad quiero comentarte sobre el plan de la alimentación. Tú puedes hacer una torta de queso de cuatro pedazos para que te dé un pedazo para cada día de lunes a jueves y entonces con eso desayunas. ¿Está bien? Pues Ahora, al almuerzo. Almuerzo lo puedes hacer simplemente con un pastel de, de carne o un pastel de pollo. Perfecto. En la noche puedes comer tranquilamente tu arroz. Relleno tu arroz. Vete a la verga. Ok. Bueno. Eh, que todo haya quedado claro. Pendiente con el horno. Y continuaré orando por usted. Tranquilo. Amém?